Una cosa que vale 30 me la quieren vender en 60. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso en la mente? Entonces vamos a hablar de eso hoy para que no lo engañen. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar del concepto gil o el concepto espejismo. ¿Y de qué se trata? Que cuando vamos a comprar un apartamento, el vendedor no quiere vender un apartamento que vale 30, no lo quiere vender en 60. ¿Y cómo el vendedor hace eso? ¿Cómo el vendedor lo hace? Que nosotros entendamos que ese apartamento tiene más valor Le voy a poner un ejemplo muy fácil Si yo como vendedor sé que cuando yo voy a comprar un apartamento es para Airbnb El vendedor sabe que el principal problema del Airbnb es que nosotros que vivimos fuera del país Que vivimos en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá y queremos comprar un apartamento en República Dominicana Para poner el Airbnb, él sabe que lo más difícil es el mantenimiento lo más difícil que tenemos es que por la distancia no podemos atenderlo. Lo más difícil es que no sabemos cómo rentarlo o cómo el mecanismo. Y lo más difícil es poder darle seguimiento. Y automáticamente, el vendedor, entendiendo la debilidad que tenemos nosotros, la diáspora que salió a trabajar, lo primero que resuelve es ese cuello de botella. Lo primero que pone dentro del paquete de apartamento que dice, yo te vendo el apartamento y aparte de venderte el apartamento, para que tú no te estés tranquila, yo te voy a pagar un año por adelantado de la renta que viene del B&B yo también te voy a cubrir el mantenimiento y yo también le voy a dar seguimiento a la propiedad entonces al colocar todos esos elementos que para nosotros son un problema nosotros entendemos el concepto gil o el concepto espejismo que un apartamento que quizá vale 30 mil ahora lo quieren vender en 60 ok y para mí quizá yo lo veo bien que pague 60 porque yo tengo ese problema pero quizá para una persona que vive en el país quizá no vale 60, quizá vale 30 o 25 Porque tiene la manera de resolver ese problema Entonces esto lo traigo a colación Porque muchas veces cuando estamos fuera del país nos guiamos por eso Por el concepto giro, por el concepto espejismo Y no nos damos cuenta, ok Que eso realmente son cosas que son irrelevantes En internet hay mucha información de cómo podemos resolver eso Y tenemos que tener mucho cuidado, ok Antes de tomar un vuelo antes de gastar en tique aéreo, antes de venir al país y gastar en hospedaje, y gastar en gasolina, y gastar en tiempo, y antes de sacar un pasaporte express que supuestamente dura dos semanas y al final va a durar mucho para un pez, antes de consumir nosotros nuestras vacaciones para, ir, para venir a ver ese apartamento que parece una grande, antes de eso nosotros estamos consciente que realmente ese no es el costo. Okay. que realmente cuando nos dicen que una cosa vale 30 y cuando realmente vale 30 y la quieren vender en 60, ese año un poco adelantado que está diciendo la empresa que va a pagar de renta, nosotros mismos ya lo estamos pagando porque el apartamento no vale 60, lo que vale son 30. Ese año adelantado de mantenimiento, que dicen que nos lo van a regalar, ya lo estamos nosotros pagando dentro del precio. Y ese año de, de, de, de darle seguimiento también. Entonces, no es, ningún concepto, eh, eh, no es ningún concepto real. Es un concepto que no hace la ilusión de que es una oportunidad, porque no hace la ilusión de que nos va a resolver el problema. Y lo que está atrás de eso es que nosotros no vamos a tener forma de cómo saber si ellos alquilaron ese apartamento en $100 o en $200. No vamos a darnos cuenta realmente qué tanto tiempo se va a prolongar ese estado de renta, si un año, dos años o por 30 años. Y ahí es donde nosotros tenemos que aislarnos de ese tipo de negociaciones. Y nosotros mismos resolver el tema de la renta a través de los medios de los bookings y el B&B. Nosotros mismos resolver el tema del mantenimiento. Y nosotros mismos asignar a una persona. De manera que nosotros no controlemos nuestra unidad y no controla a nivel de grupo, a nivel de condominio. Esto es lo que hace que en vez de pagar 60 mil por un apartamento quizá paguemos 30, en vez de pagar 200 mil, quizá paguemos 100 porque lo que nos venden es la comodidad de resolver el problema, al final y con esto ya voy a, voy a concluir si se fijan, cuando compramos un apartamento para rentarlo en el Airbnb, lo que estamos comprando es un instrumento, es un medio por el cual podamos duplicar o triplicar lo que ya nos da el banco. O sea, si tenemos un millón de pesos en el banco y el banco puede ser millón anual, no a una tasa de 3.5, o sea, quiere decir que el banco por un millón guardado me va a dar 3.600 o 3.900. Entonces, lo que estamos haciendo es comprando un apartamento, poniendo la renta para ver si nos da el doble o el triple. No compramos un apartamento, nosotros no lo vamos a vivir. Estamos buscando en qué medio invertir que nos dé más que el banco. Entonces, cuando yo voy a hacer ese tipo de inversión, yo necesito bajar el costo del apartamento y elevar la rentabilidad. Por eso, el concepto yield o el concepto espejismo no conviene. Conviene que nosotros, antes de dar el viaje, podamos nosotros resolver el tema de renta, el tema de viabilidad, el tema de inversión. Yo soy Cristóbal Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Ahora sí.